Todas las mañanas, sintiéndolas, di estas frases. Gracias por este nuevo día. Doy gracias por quién soy. Gracias por el amor que tengo. Gracias por la salud que tengo. Gracias por la abundancia que tengo. Gracias por la riqueza que tengo. Gracias por lo que recibo y recibiré en adelante. Y a lo largo del día, bendice y agradece. Bendice a quien te encuentres. Bendice al sol que te ilumina. Bendice a las plantas. Bendice a los animales. Bendícelo todo. Verás entonces, en unos días, el cambio en tu vida. Este es el secreto del éxito en tu vida